PRIXLINE de todo el mundo hoy es miércoles y todos los miércoles sobre esta hora os hago la consultoría en directo aquí para responder las dudas que me pongáis en el chat vale saludo en primer lugar a todos los que veis luego este vídeo vale y, y quiero deciros que aquí siempre os damos nuestra opinión vale Prisline siempre emite en directo y, y cada uno de los invitados da su opinión personal y yo doy la mía soy luis y estoy emitiendo en directo en este momento desde madrid vale entonces eh, mientras os vais conectando voy a avisar a todos los Prislines. saludos a los que os estáis conectando en el chat saludos Cristian alberto salguero eh, y vamos que eh, ir poniendo las preguntas que tengáis voy a avisar a los grupos de telegram y, y hacemos la consultoría aquí en youtube Vale, prilines. ir poniéndome las preguntas ponérmela una pregunta cada vez y ponerla lo más extensa posible vale para poder dar la mayor información posible podéis preguntar de lo que queráis ya os digo que los miércoles yo sobre esta hora os hago el, la consultoría a los que estáis en el chat siempre que cuando están los invitados no da tiempo a veces voy a avisar a, la, a los grupos de telegram como hago siempre y ya empezamos ahora mismo ir poniendo las preguntas Prislines, ¿eh? saludos en directo como siempre PRIXLINE siempre en directo El PRIXLINERS estamos en vivo estamos en vivo en youtube Vale pues ya les he avisado venga pues vamos a las preguntas voy a ir de arriba abajo voy a intentar mantener un orden o sea que ponerme una vez cada pregunta vale PRIXLINERS vamos a a tratar de organizarlo Podéis preguntar insisto del tema que queráis vale yo lo que sé os lo respondo y lo que no sé os lo digo también sin ninguna sin ningún tipo de cortapisas. además os doy mi opinión yo lo que os aconsejo que, que al final cada uno de vosotros toméis vuestras propias decisiones coger la información y e ir tomando decisiones bueno pues muchos saludos a todos los que ya estáis ahora mismo en el chat y vamos con las primeras preguntas. Os agradezco mucho los que pues, me dais las gracias, ¿vale? Saludos a todos los países: Argentina, Colombia, México, Ecuador, vamos, a todos. Venga, vamos para allá. Voy a ver la primera pregunta. Susana Cruz, mi caso es que solicité asilo en Galicia, me dieron la cita para octubre. He visto tu pregunta, Susana. Mira, eh, mírate el último vídeo que hicimos con el doctor, con el abogado, y el viernes, hoy es miércoles, mañana no pasado, va a estar el doctor y hablas con él directamente vale pero sí puedes adelantar la cita simplemente así una respuesta rápida susana cógete un tren vente a madrid y haz una nueva cita aquí en madrid y anula la que tengas ahí porque si te ves el último vídeo ahí lo explicamos en madrid en barcelona están dando las citas muy rápidas en galicia pues fíjate te la han dado para octubre del 2020 Vente para madrid pídela en madrid puedes hacerlo tú sola o con un letrado pero vamos puedes venir tú sola y ya está te vienes a madrid la pides en madrid y luego te vuelves a galicia y ya está, y el día de la cita vienes. si sí, lo puedes hacer, Susana. Eh, seguimos. Está muy bajo el volumen. ¿eh? No me oís bien, Prislinés. Cachilamar. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Bueno, si no me oís, decírmelo, ¿vale? Yo creo que sí. Venga, vamos a, a más. Pamela Lira. ¿El trámite del TIE puedo buscar trabajo si aún no tengo el físico del TIE? Claro que puedes buscar trabajo. Pero vamos, el TIE y el NIE no son un permiso de trabajo. Es un número, ¿vale? Eso te sirve sobre todo para comprar cosas, para abrirte una cuenta corriente, un alquiler, ¿vale? Pero sí puedes buscar trabajo, Pamela, Paula Mayaute Olivari, si pido asilo al año de haber llegado, Luis me lo negarán. Si lo documentas bien, no Paula, eh, mira, la ley dice que lo pidas en el primer mes, pero es, también dice que, por ejemplo, si tú no sabías que lo podías pedir, o tus circunstancias han cambiado. Pues lo puedes pedir cuando quieras. Yo tengo. Eh, mírate los vídeos de la tarjeta roja. En el tercero hago una entrevista a una chica que lo pidió llevando año y medio. Tú llevas un año. Esta chica llevaba año y medio y se lo estaban tramitando. ¿Vale? Decidme si me oís bien, ¿vale? Prilines. Venga, seguimos. Que no me pierda. Eh, hola Luis, viajo a Zaragoza. Tal, tal, tal. A ver, dice aquí, por ejemplo, Marcelo Bermúdez. Dice. ¿Cómo puedo hacer? Tengo un contrato de trabajo para regresar a Ecuador al tramitar mis... ¿Será posible que me la nieguen estando allá? Pues no creo que... A ver, no lo sé, Marcelo. Aclárame más la pregunta. Poneme las preguntas lo más extensas, por fin, para poderos responder bien, ¿vale? A ver, otra. Mm, Mallibone Araque. Quiero viajar a Madrid a mediados de julio. Quiero trabajar de cuidadora de niños, abuelos, cuidar casa. Vale, pues muy bien. Perfecto, perfecto. Armando navarro soy barbero puedo viajar con mis máquinas de trabajo Hombre sí sí puedes traer tus máquinas supongo que vas a entrar como turista no traerlas en el equipaje de la bodega mejor vale armando o si no por si acaso mándalas por un servicio de mensajería hombre porque claro cuando uno entra como turista si vienes todas las máquinas de barbero aunque siempre podrías decir que vais a pedir una visa de estudios una visa de voluntariado y que vais a trabajar en las 20 horas que, que tenéis un derecho a la ley. vale. Pero vamos, si no, siempre las puedes enviar por mensajería y, y, más, y si no, mándalas en la bodega, en el, en el equipaje de la bodega. Yo, Elis Hernández, mírate los vídeos que hice con Tayla de trabajar sin papeles y ella dice cómo pues ella tiene un alquiler y la habían contratado. O sea, le habían dado el alquiler y no tenía papeles. Ella lo explica en los vídeos, ¿vale? Eh, Brandon, Nicolás, pueden negar el asilo antes de los seis meses de la primera tarjeta roja. Por poder podrían, Brandon, Nicolás, pero no está pasando, están tardando entre tres, cuatro años en, en, en hacer las solicitudes. Está colapsado, ¿vale? Ahora, a día de hoy. Por poder podría ser, pero no, yo no lo he visto, ¿eh? Tardan eso, tres, cuatro años, hasta 10 años han tardado algunos en responder. Jonathan y Lady, si estoy huyendo de Colombia de la guerrilla, a causa de esto mi madre resulta afectada junto con mi esposa e hijos, ¿puedo pedir asilo si me viene primero con mi mamá y deje oculto a.? Sí, sí que lo puedes hacer, Jonathan, ¿vale? Miguel Cáceres, bueno, vosotros mismos, si tenéis respuestas a algunas preguntas, podéis ayudaros, ¿eh? Y os lo agradezco mucho a los que lo hacéis también en Telegram o, o en los comentarios luego, ¿vale? Miguel Cáceres, demostración de solvencia para la visa de estudios, ¿puede ser el dinero en efectivo el que lleva para ingresar como turista? Sí, puede ser, Miguel Cáceres. Lo que te piden es 540 euros, creo que es por mes, 500 y pico euros por mes, ¿vale? Te piden. Te piden que demuestres una fuente de ingresos o, o que los tengas ya en efectivo, en una cuenta o, o alguien que te los va a estar dando todos los meses. Pero sí puede venirlo de turista. También ahí hay un truco, Miguel, si te sacas el. La visa de estudios te lo sacas en tu país, en el consulado, no tienes que traer el importe de turista, ni te tienes que sacar el billete de vuelta. Entras ya con la visa de estudios, ¿vale? La visa de estudios, os recuerdo, y la de voluntariado, lo podéis sacar o en el consulado, antes de venir, o una vez estando aquí, ¿vale? Habiendo entrado como turista, pero sí, sí te puede valer el dinero que trajiste como turista, claro que sí. A ver, nuestros archivos. Una consulta muy importante: sacar el NIE. Tengo ya un mes en España y quería saber si es importante lo del NIE y también para qué se usa. Aún no me he empadronado. Pues mira, el NIE es un número de identificación de extranjero. NIE, número de identificación extranjero. TIE es tarjeta de identificación extranjero. Es el mismo número, pero puesto en una tarjeta. ¿Para qué sirve el NIE y el TIE? que es cuando te lo ponen ya en una tarjeta aunque va a ser el mismo número ya para toda la vida pues para abrirte una cuenta corriente para matricularte en un curso para comprarte un coche para comprarte una moto para comprarte una casa es en casi todo en españa te van a pedir el nie o lo que es lo mismo el tie que ya es cuando llevan una tarjeta para eso sirve pero no confundáis ni el nie ni el tie con una visa de trabajo vale son cosas distintas en, eh, Es eso vale si no queda clara alguna respuesta me lo decís Vamos a hacer el vídeo que no dure más de 20, 30 minutos, ¿vale, prislines? Así os puedo hacer todos los días un vídeo, que es mi objetivo. Estamos más en contacto. Y por cierto, los prislines que estáis en Madrid, el próximo sábado, este sábado, a las 4 de la tarde, los prislines que estáis en Madrid, ir a Metro Callao, enfrente del Teatro Callao, ahí hay una reunión de todos los prislines. Que le damos mucho las gracias a David, el administrador principal de los grupos de Telegram, que se le ha ocurrido la idea, ¿vale? Acordaros, los PRISLINES que estáis en Madrid a las 4 de la tarde, el próximo sábado, Metro Callao, salís en, en, la, en la entrada del Teatro Callao, que está allí. Y hay otra reunión, ese mismo sábado, en Buenos Aires, Capital Federal, Argentina, es a las 9.30, ¿vale? De allí. Otra reunión de Prislines los que estáis en Buenos Aires, Capital Federal. Eh, meteros en el grupo de telegram preguntar por ariel que los dice la dirección exacta que a ver si yo la voy a decir mal y os lío vale pero tenéis una reunión en madrid el sábado a las 4 de la tarde y otra reunión en buenos aires capital federal el sábado a las 09:30 vale seguimos con las preguntas gary melón fui al banco a abrir una cuenta y me dicen que a los venezolanos no les están apretando mira hay una historia con lo de las cuentas hablando de ariel es el ha abierto en n 26 por ejemplo estando en argentina eso de que a los venezolanos no le abren cuenta no es así, porque dependerá. Si tiene la tarjeta roja, si tiene la tarjeta blanca, sí que la abren. Lo que pasa es que el empleado que te ha atendido a lo mejor no te ha informado bien o habría que ver en qué banco. Muchos de vosotros os estáis abriendo las cuentas corrientes y lo estáis diciendo en Telegram, ¿vale? El que quiera meterse en Telegram que todavía no esté metido, debajo del vídeo siempre os pongo los enlaces a Telegram, a los grupos de PrisLine, que los hacéis vosotros, ¿vale? Eh, una cosa que os digo Prislin, es ponerme un like por fin si os está gustando que vosotros mismos me habéis dicho que es muy importante poner los likes para llegar al máximo número de personas el que esté viendo esto y no esté suscrito sobre todo los que veis luego el vídeo suscribiros si os está gustando porque siempre emitimos en directo vale y con la campana activada y, y si estáis suscritos, decírselo a gente a la que podamos ayudar, que todavía hago muchas entrevistas de gente que se cree que la van a deportar, gente que se cree que tiene que estar encerrada tres años trabajando en una casa, porque si no, también la deportan, etcétera. O sea, de correr la voz, por fin. Venga, sigo con las preguntas. Ponedme un like ahora mismo, que no cuesta nada, venga, y me hacéis un favor, ¿vale? Que yo no os pido nada. Venga, Elvis María. Bueno, saludos, saludos a todos, por supuesto. Vale, los de saludos, os lo agradezco mucho, ¿eh? ¿Vale? Pero me lo voy saltando, ¿vale? Para ir, agilidad del vídeo. Venga, Elicer Monsalve. Muy buenas. Ante todo, cordial solo. Mi pregunta la siguiente: soy de Chile y quise irme a España. ¿Podría desde acá legalizarme título en España? Sí que podrías, ¿vale? Bueno, una pregunta es para todos los demás, claro, también. Pero escucha, traeros todos los documentos, los títulos apostillados. Eso sí que es mejor que lo hagáis en vuestros países. Luego ya la homologación la podéis estar haciendo en España. ¿Vale? De hecho, va a ser más rápido que lo homologuéis estando en España que no a través del consulado pero sí que es muy importante que traigáis todos los títulos apostillados que no es difícil hacerlo y eso sí que se hace en vuestros respectivos países vale creo que te contestaba Elízar. luz mary montoya ¿cómo me puedo dar cuenta de que el voluntariado que escoja sirve para la visa muy fácil luz mary montoya pregúntaselo antes de, de inscribirte pues tú lo preguntas al voluntariado o, o, o el que quiera unos estudios a los estudios lo decís oiga dígame si esto sirve para la visa de estudios o dígame si esto sirve para la, visa, para la visa de voluntariado, vale y si es la de estudio no paguéis nada si no os lo dicen por escrito vale la de voluntariado como generalmente no hay que pagar preguntarlo en el sitio ellos lo saben vale carlos albernas entra en españa con una visa de turismo 30 días cómo puedo hacer una vez estando en españa prorrogar el modo que me alcance el tiempo para poder pasar visa de estudio muy buena pregunta carlos albernas es que hay, hay un pequeño truco a ver os lo voy a tratar de explicar porque tu pregunta es muy ah, eres listo tú por ejemplo entras a españa con una visa de estudio de siete días o bien, o sea, No perdona una visa de turista de siete días no mire me vengo aquí a españa siete días a visitar españa muy bien pero qué pasa que las visas de turista suelen durar anda un super chat un super chat ahora vamos a ver total que la visa de turismo estas son de 90 días aunque tú digas que vienes para siete días te traigas el dinero para siete días la visa es 90 días Total que ya en el momento que has entrado ya has pasado pues ya puedes estarte los 90 días entonces la visa del voluntariado o la de estudios hay que hacerla en los primeros 60 días y no me apures al día 59 o sea que, que diferenciar cuando entráis que dicen no mire yo traigo reservado hotel para 7 días dinero para siete días pero en realidad la visa es para 90 una vez que estás te puedes quedar hasta 90 ahí tienes tiempo que es suficiente para solucionar tu visa de, de estudios vamos a poner super chat a ver qué pregunta super chat hay no pregunta nada Eli Maupa, bueno, gracias por el chupachat, gracias por el superchat. <risa> no has puesto pregunta, amigo. ¿Vale? Pero bueno, te lo agradezco igualmente. Ponla si quieres. Venga, seguimos. Vamos a ver, que no me pierda, que no me pierda que quiero ir para abajo todas, ¿vale? Llevamos 14 minutos. He puesto el cronómetro, presliners. He puesto el cronómetro. No me paso de los veintitantos, ¿eh? pero bueno, estaré todos los miércoles. Ese es mi compromiso. A ver. Vamos a ver, venga, seguimos. Dice, por ejemplo, Cristian Alberto Salguero. Muchas gracias. Estamos en una habitación. No nos hemos podido empadronar. Ya llevamos tres meses porque llegamos, pues estamos buscando algún pueblo para repoblar, vale. A ver, empadronarse es bueno, pero tampoco es mm, imprescindible. Es bueno que os empadronáis. Os podéis empadronar también mm, mm, sin domicilio vale preguntarlo en telegram y una cosa si buscáis un pueblo para repoblar os os aconsejo tu villa del lago acaban de inaugurar una página web gracias a vosotros que estáis presionando mira os digo la página web para el que quiera repoblar aunque está muy primitiva porque es un pueblecito pero tiene mucho interés en ser repoblados la página es tu villa del lago.es tu del, lago .es, del lago .es, vale y buscarla, ya veréis. Venga, seguimos, Prilines. Más preguntas. A ver, que no me quiero olvidar. Hola, Claudia, que no te había visto. Saludos desde Madrid. Claudia está en Colombia. A ver. Eh... Ay, que me he perdido, me he perdido, me he perdido. El problema del ingreso del dinero en el 26. Mauricio Sánchez, con cualquier transferencia bancaria, puedes ingresar el dinero en el 26. Transferencia de tu país o transferencia de la cuenta de algún familiar, algún amigo que te lo transfiera a la cuenta de N26. Exactamente, todos like al vídeo. Prilines, Bueno, sigo leyendo. Venga, vamos. Eh, eh, eh, dice. Vamos a ver. Bueno, las que estáis pidiendo habitación en la lucha os podéis ayudar, ¿eh? Podéis poner WhatsApp aquí y ayudaros. el Que sepa una habitación en la luche. A mí no me importa, ¿vale? Hacerlo si queréis dice por ejemplo rafael reyes mi hija viaja con su niño de dos años cuánto tienes que llevar en el dinero por el niño ya que ella va ella son 95 por día no sabemos cuánto viene por el niño creo recordar que es la mitad rafael si para un adulto son 95 para el niño es la mitad pero insisto ese dinero no hay que darlo no hay que darlo solo enseñarlo vale que lo sepáis y también os digo disclaimer legal os doy mi opinión con toda mi buena fe del mundo ¿eh? a ver más Germán Luján, si se solicita asilo por estar amenazados, no pudimos acudir a las autoridades, no tenemos pruebas de las amenazas, ¿puedo hacer? Pues nada, Germán, eh, pides tu solicitud de asilo y lo, lo explicas, ¿vale? Es mejor llevarlo documentado, pero insisto, yo he hecho entrevistas de gente que no llevaba documentación porque les pasaba como a ti y se lo, se lo están tramitando igualmente. ¿Qué pasa en esos casos? Que te preguntan por arriba, por abajo, por en medio, pues los policías no son tontos para ver si tu relato es de verdad o es inventado. Entonces si es de verdad lo vas a responder bien y lo vas a hacer muy bien, ¿vale? O sea que mejor llevarlo documentado, pero si no tenéis papeles pues qué le vais a hacer. No por eso vais a renunciar a vuestro derecho de solicitar asilo. Lo puedes solicitar igual, ¿vale? Eso sí prepárate bien el relato y que sea real, claro, no se inventen las cosas. A ver, dice Martiza Inestroza, con la tarjeta roja puedo pedir visa estudiante. A ver, si es que si tienes la tarjeta roja, no necesitas visa de estudiante, puedes estudiar directamente. Mariza, ¿vale? Con la tarjeta roja, además, hasta puedes trabajar. Puedes estudiar, puedes trabajar. Y con la blanca podéis estudiar, sin necesidad de visa de estudiante. Son cosas diferentes, no, no la necesitas. ¿Vale? La visa de estudiante es para residir legalmente aquí y estudiar y trabajar 20 horas. Con la roja ya puedes estudiar y trabajar. Rafael Reyes. Eh, eh, eh, eh, eh. Bueno, eso ya te lo ha respondido. Vamos, seguimos para adelante. Si se lo necesita, eh, eh, eh, eh. vale, le hemos respondido. A ver, dice Giliano: Hola Luis, cuando se va al consulado a pedir visa de estudio voluntario, hay que llevar los papeles de lo que se vaya a realizar. Sí, sí, sí, sí. Eh, Giliano, cuando vais a pedir la visa de estudios o el voluntario, os piden ya que estéis matriculados o que aceptaos en el voluntariado. Os piden eso y os piden eh, que mostréis el dinero que vais a tener 500 y pico euros por cada mes, ¿vale? Puede ser que llevéis el dinero en una cuenta o que mira, mi papá me lo va a mandar todos los meses o mi familiar o lo que sea. Sí, os piden ya que os hayan aceptado en el voluntariado o que os hayan aceptado en la escuela, ¿vale? Por eso os digo que antes de eso decirle a la escuela donde vais a estudiarlo que os digan que sirve para la visa de estudios, que os lo digan por escrito. Vamos para adelante. Ah, vale, vale. Mira, Miguel Cáceres os está diciendo que la cita en Argentina es el próximo sábado a las 09:30 en Acoyote y Rivadavia, Buenos Aires, Capital Federal. Vale, es esquina. Acoyite Rivadavia. Si lo digo mal, está puesto en el chat. Gracias, Miguel Cáceres, por recordarlo. Vale, muchas gracias. Es que tenéis que llevar Prisline al siguiente nivel. ¿Qué quiere decir el siguiente nivel? Que os runeáis, que os conozcáis, que os toméis un café, ¿vale? También en los grupos de Telegram lo podéis decir, mira, acabo de llegar aquí a Madrid, no conozco a nadie, algún Prisline al que quiera tomar un café, ah, que me hable por privado, hablar entre vosotros, tomar un café. Os vais conociendo, os vais ayudando, ¿vale? Y estas reuniones también al siguiente nivel lo llevamos. Venga, seguimos. La verdad que están dando sí, sí, aquí aquí no falta trabajo. Fabricio, ¿eh? pero te lo digo yo y te lo dicen todos los invitados y te lo dicen en Telegram. El que quiere trabajar en España, trabaja a día de este vídeo. Vale, muchas gracias. Chan, chan, chan Vale, muchas gracias, Gabriel Pereira. Por fin nos vemos en vivo. ¿eh? Dice: ¿Dónde cambio los dólares a euros, Elizabeth García? Pues mira, en el aeropuerto es lo más caro. Lo siguiente más caro es en Sol y lo más barato a mí me han dicho que es en los chinos que por lo visto los chinos te cambian dólares a euros a muy buen, a muy buen precio Investígalo, vale porque en las casas de cambio bueno y también lo puedes cambiar en un banco vale esas tres opciones cuatro opciones pero los chinos por lo visto te lo cambian con mi respeto a los chinos que le tengo cariño a todo el planeta eh que cuando digo los chinos no lo digo en sentido despectivo pero pienso que como en chino pero vamos que yo cariño a todo el mundo pero que vamos que los chinos en madrid te cambian y en las ciudades te cambian el dinero muy bien a muy buen a muy buena tasa de cambio venga dice por ejemplo osvaldo Luis, si paso tres años y obtengo la residencia de arraigo, aunque no me hayan dado la respuesta al asilo, si me dan el arraigo puedo cancelar el proceso de asilo. Claro que puedes, Osvaldo Valdés. Esa es la idea. De hecho, el proceso de asilo al final se lo van a cancelar a casi todo el mundo. Pero es como un salvoconducto que tenéis para llegar a los tres años de forma legal. Si puedes, perfectamente. Exacto. todo El que no me haya dado un like, por favor, like. Os voy a insistir con los likes. Porfi, porfi, porfi. Que no os cuesta nada. Venga, ahora mismo, ahora mismo. El que no haya dado un like, ¿eh? Venga, seguimos. Eh, Claudia Lobo, eh, tengo ciudadanía italiana, me voy a vivir a Madrid junto con mi hijo, tiene discapacidad mental, ¿cómo hago para que le brinden tratamiento para la esquizofrenia? Pues nada, cuando estás aquí ya con tu tarjeta sanitaria, Claudia Lobo, pues te vas a, a la oficina de sanidad y lo dices, ¿vale? No va a ser difícil hacerlo. La España es de las 10 sanidades del mundo mejores, leía el otro día. Dice la cosa y sus vainas. Hola Luis Soy Germán Colombiano, desplazado por la violencia, declarado por el gobierno. Quiero saber si es mejor pedir asilo o pagar con en un curso de estudios para pedir visado por estudios. Eh, bueno, los cursos de PRILEIN a, a día de hoy no son para la visa de estudios, os lo dejo claro. Yo no hago estos vídeos para vender los cursos, ¿vale? Entonces, que qué es mejor si pedir el asilo o, o hacerte una visa de estudios pues hombre si, lo que tú quieras a ver si tú quieres estudiar bueno espero es que con el asilo también puedes estudiar vamos si, te si, si tienes motivos para pedir el asilo pues no te no te compliques pide el asilo y luego estudias también yo siempre opto por lo más fácil en la vida vale si estás amenazado y, y tienes los motivos yo pediría el asilo vale pero bueno os doy mi opinión eh mi opinión vosotros sois mayores y decidís vosotros nosotros os damos la información y vosotros tomáis la decisión como nos decía ayer silvia muy buena a ver venga más Giancarlos saiz eh, eh, si voy a españa con mi hija de un año y pido asilo puede mi hija estudiar en el colegio sí ¿Qué papeles hay que hacer gracias muy sencillos empadronarte Jean Carlos, empadronarte a ti y a tu hija y ya está y ya la escolarizas. No, es muy a ver en españa todo el mundo se escolariza ¿eh? no, no es complicado vamos hasta incluso sin papeles va a tener colegio el ingreso en el 26 en el 26 un banco virtual que os abre muy bien la cuenta os la abre con el pasaporte el tema que es como un banco virtual que es totalmente legal totalmente fiable pero no tiene oficinas físicas pero transferís el dinero allí desde cualquier otra cuenta sin ninguna dificultad Necron mi nombre es gustavo quisiera saber si hay trabajo de agente de seguridad en algún pueblo el eh, trabajo de seguridad hay mucho trabajo necron en toda españa es una de las profesiones más demandadas Sí, de vigilante de seguridad y todo eso. En cualquier lugar. Hay mucho, hay mucha oferta de trabajo. Yo lo sé porque en PRILEMO Movemos muchas ofertas de esas. Paula Mayaute. Eh, Luis, pregunta a la policía cuando vaya a pedir asilo no me dirá nada de estar sin papeles. No, no te multan por eso. Paula, no. Isa, no, no tengáis miedo. Quitaros los miedos. PRILENES. Isa Pastrana. Soy una persona víctima de violencia. He sufrido un atentado. Pues puedes pedir asilo y ya está ¿Qué te dan los beneficios y esa pastrana pues el beneficio de que puedes residir y trabajar a los seis meses legalmente en españa mientras se tramita tu solicitud de asilo ese beneficio te da que no te tienes que pedir una visa especial ni nada con el asilo a día de hoy pues te van a dejar residir legalmente desde el minuto cero y trabajar legalmente a los seis meses jesús reineiro Quiero repoblar en algún pueblo de España. ¿Qué se necesita? Pues mira, lo que más necesita Jesús Reinerio es estar, residir legalmente. Aunque también se podría repoblar sin papeles. Porque igual que hay gente que vive sin papeles en una ciudad, hay gente que vive sin papeles en un pueblo. Hombre, si tiene los papeles, pues mucho mejor. Te van a contratar mucho más fácil. Vale? Yo no digo que lo hagáis ni de una forma ni de otra, pero os doy la foto de cómo está la situación. Y por cierto, tu villa del lago.es, tu villa con B y dos L, tu villa del lago.es. Mirad ese pueblo que es muy bonito y quieren mucho repoblar. Que, que me lo han vuelto a decir hoy, ¿vale? Que os lo dijera. Han inaugurado hasta una página web, aunque la he visto y es muy sencillita. Pero el propio ayuntamiento ha hecho una página web para daros la información. Tu Villa del Lago se llama el pueblo. Y la página del tuvilladelago.es, todo junto. Bueno, venga, si voy con visa de trabajo, Andrés 17751 y con mi familia es necesario llevar pasajes. No, no, no, no. Si te vienes con visa de trabajo, o con visa de estudiante o con visa de voluntariado, solo necesitáis el pasaje de ida. El pasaje de ida y vuelta solo es para el que viene como turista. Se aprende mucho ¿eh? con vosotros y con estas preguntas y respuestas rápidas. de Acordaros, los miércoles, así, los viernes estamos con el abogado y el resto de los días, variado. Camila, ma, Mani, eh, quisiera que me ayudes cómo puede venir mi pareja a España. Y yo vivo en España, Tarragona, pero no trabajo, tengo un bebé. Pues que se venga allá Camila, si, si quiere venir, pues puede venir como turista, por ejemplo, o puede venir con visa de voluntariado o Con visa de estudios, muchas muchas maneras, muchas maneras a ver los vídeos. Que paso los he hecho eh, uno, cuando digo ver los vídeos, no lo digo en sentido despectivo, sino cada uno que vea, a ver cómo le encaja ¿eh? con los ejemplos de todos los invitados que os he ido trayendo. Vale, cada caso es distinto también. Las leyes son las mismas para todos, pero cada caso personal es distinto. Eh, vale, muchas gracias por el like. Sí, sí, sí, sí. A ver, Carlos. Eh, si la puedes abrir prueba con n 26 y carlos pérez mírate el vídeo que hice el otro día con ariel que él se la abrió desde buenos aires con n 26 él lo explica muy bien en el vídeo si lo ha hecho él desde buenos aires tú lo puedes hacer desde colombia y... Vale pero ahora no puedo mirar el mensaje claudia ahora estoy en youtube no estoy en instagram en cuanto acabe este vídeo me voy a instagram vale y hago un, una consultoría rápida en instagram ahora no puedo mirar a ver dice milton lopera sí, ta, ta, ta. eso lo hemos hablado si no tenéis milton lopera y todos los que queréis pedir asilo y no tenéis pruebas físicas el testimonio puede valer siempre que sea un testimonio real os van a preguntar de muchas maneras para asegurarse que no estáis mintiendo pero yo de hecho he hecho entrevista a una mujer, veros el vídeo de la tarjeta roja, el tercero. Ella pidió el asilo sin pruebas físicas después de llevar aquí año y medio. Y se lo están tramitando y os lo dice ella misma. ¿Vale? Entonces, sin pruebas físicas, mejor llevar pruebas físicas. Pero lo repito, el que no las tenga, si su testimonio es real y es creíble, se lo tienen que tramitar. ¿Vale? Me pongo serio, pero es que es así. Es que lo he dicho al principio del vídeo. ¿Vale? Quitaron los miedos. A ver, dime, Efra Ramos, ¿eh, si tiene instancia por estudio, ¿podrá trabajar como autónomo? Sí, en las cuatro horas como repartidor, por ejemplo, de Globo, Uber, sí, sí, sí. Con la visa de estudio o la visa de voluntariado podéis trabajar eh, a media jornada o en días alternos. Lo que dice la ley es que podéis trabajar en lo que queráis, como autónomo o como empleado. Pero podéis trabajar perfectamente. Y. y, y... Y mucho se dice cuatro horas de estudio o de voluntariado y cuatro horas de trabajo. Pero también puede ser, por ejemplo, tres, horas, tres días de estudio o voluntariado y otros tres días de trabajo. ¿eh? También admite combinaciones de esas. ¿eh? Que no tiene que ser exactamente cuatro y cuatro. Por ejemplo, dedico tres días a la semana a estudiar y los otros tres días a, a trabajar a jornada completa. Sí. Y puedes trabajar legalmente como en Uber o puedo trabajar legalmente en Globo, en lo que queráis. Sí, podéis trabajar como autónomos. Vale. Buena pregunta, ¿eh? Eh, cuentas bancarias solo las sabes si tienes tarjeta roja pues osvaldo mmm, sigue insistiendo porque de... o métete en telegram y pregúntaselo a los otros privilegios hay muchos que sí se lanzan abierto hay otros que les ha pasado como a ti depende del banco vale depende del banco n 26 las está abriendo a día de hoy a día de este vídeo había otro que era neobo no sé qué y también Bankia te hacía la cuenta básica con el, la tarjeta blanca te la hacía con vale es cierto que haya personas que no no sé es que tiene mucho rollo lo de los bancos un día tenemos que profundizar más del tema de los bancos pero vamos insiste yo creo que te la abres eh, pero cambia de, de banco y de sitio Pues lian para abrirte tu tarjeta n26 mírate el vídeo que hice con ariel eh, está tres vídeos abajo de este él lo explica cómo lo hizo él vale Raisa, soy guatemalteca. Si tengo mi bebé en España, ¿puedo obtener algún beneficio, residencia, ya que hago un convenio de doble nacionalidad con Guatemala? Raisa, no lo sé. Yo sé que hay ciertas nacionalidades que si el bebé nace en España y está un año en España, le dan la nacionalidad por... por pero tiene que estar un año. Yo Guatemala no sé si lo está, incluida en esos países, ¿vale? Pero bueno, investigado. Investígalo. Pues de todas maneras, cualquier latino que esté dos años residiendo en España de forma legal, me da igual que haya nacido en España o que haya nacido fuera, dos años solo. Os dan la nacionalidad si la queréis, la ciudadanía. Sin necesidad de haber nacido aquí. Si habéis nacido aquí es un año. Por otro año más, con residir legalmente otro año más, también os podéis pedir la ciudadanía. Que vamos, que es mucha ventaja. Y sin, sin faltarle a los chinos, un chino le pedirían diez años. A uno de África le pedirían 10 años, a vosotros os los piden dos años. Y si habéis nacido aquí un año. ¿Vale? Venga. Y con respeto, que cuando digo los chinos lo digo con respeto. Que alguien no sé qué me decía en Telegram. A ver, venga, Claudia. Hola Luis, llegué a Canarias. Hace ocho días. Fui a crear y a preguntar por el asilo y me dio una cita para el 30 de marzo. Cita informativa. Uf. uf. uf, uf, uf. Yo te recomendaría, Claudia, si no te es muy costoso, en Madrid todo eso te lo hacen en 10 días. Fíjate, te han dado cita informativa para marzo, pero si no te queda otra, pues ves por ahí. vale Pero en Madrid y en Barcelona las están dando rápida, en el resto de España están tardando un montón, Claudia. Si no te cuesta venir a Madrid venga eh, bueno Prilines, no eh, a ver joaquín pardo hay límite para, para un curso un voluntariado no hay límite de edad el único límite eh, que hay es que ellos te admitan los del curso o los del voluntariado hay voluntariados hay cursos que da lo mismo que tengas 70 años que te van a admitir hay otros que a lo mejor no vale eso depende de, por la ley no hay límite nos dice que coli guste v luis para sacar mi tarjeta sanitaria tengo que tener la tarjeta blanca de asilo pues si la tienes mejor lo que hablábamos el otro día con david mírate el vídeo de la sanidad si no la tienes te van a atender igualmente otra cosa es que te llegue luego una factura vale Iñigo igual hay. no sé nada de fátima no sé si se enfadó un poquillo no por mí yo la trate bien pero vosotros luego en los comentarios madre mía pero bueno yo estoy de acuerdo con muchos de vosotros lo que decíais porque es que en españa hay un 7 de gente que están como viviendo de subvenciones menos mal que el que el ochenta y pico largo por ciento trabajamos y menos mal que vosotros venís a trabajar también pero es cierto que hay un 5 un 7 por ciento yo de personas que están ahí a que les den. Y a mí eso no me gusta pero bueno también muchas veces es tema cultural, porque es lo que te han metido en la cabeza y ya tú sigues así. Bueno, seguimos. Venga, Francisco Rodríguez. Luis, soy español, quiero traer a mi novia venezolana a España. Si tengo una carta de concubinato con ese documento, ella puede alargar su estadía por más de tres meses para casarnos luego. Claro que puedes. Claro que puedes, pero es que si es venezolana, Francisco, mmm, puede solicitar también lo del asilo por razones humanitarias te dejas de complicaciones y luego ya cuando sea os casáis o no es necesario incluso que os caséis ¿eh? con el con la pareja de hecho también os vale vale si sí puedes perfectamente pero siendo venezolano los venezolanos ahora tienen mucha ventaja en ese sentido que se la merecen por cierto boris Lenny consulta con la tarjeta blanca se podría celebrar un contrato de arrendamiento se podría comprar un coche una furgoneta gracias pues yo creo que sí. Boris, Glenny, yo creo que sí, porque a ver, lo bueno de la tarjeta blanca es que te da un NIE. Me estáis preguntando antes que para qué servía el NIE, pues sirve para todo lo que tú pones, para hacer un contrato de arrendamiento, para comprar un coche o una furgoneta. Otra cosa es conducirlo. Pero yo creo que sí. Vamos, es que sin tarjeta blanca y con NIE lo puedes hacer también. Ojo, conducirlo, no. pero comprar el coche, la furgoneta o el arrendamiento, sí. Mi respuesta, sí. Mi opinión, eh, yo creo, vamos, casi seguro que sí. Para eso sirve. Más que la tarjeta blanca, el nie que lleva la tarjeta blanca. Wilma Rosales. Venga, a ver. Te voy a responder. No sé cuál es la pregunta, pero te voy a responder ahora mismo. Espero que me respondas mañana porque ya van dos veces que escribo mi pregunta y no la ves. La pregunta es, ¿cuánto tiempo entregarán la tarjeta del empadronamiento? Te la dan en el momento, Wilma. En el momento. No había visto tu pregunta nunca. ¿eh? Es la primera vez que la veo. Pero es muy sencillita. Tú, el la tarjeta de empadronamiento, tú vas al ayuntamiento y en, en media hora te la dan ya está lo único que tienes que justificar dónde vives a lo mejor donde tardan más es cuando os vais a empadronar sin tener domicilio ahí sí puede que tarde más porque ahí te van a derivar al servicio social del ayuntamiento le vas a tener que explicar que no tienes domicilio pero cuando tenéis domicilio en el momento te la dan Wilma Luz Fernández, Joder, es que a veces no puedo responder a todo, porque je, soy muchísimo, ¿vale? Yo lo hago encantado, pero claro, Wilma, es la primera vez que he visto tu pregunta, ¿eh? Ah, y otra cosa que os digo, estas preguntas que se quedan luego en el chat, yo las imprimo, ¿vale? Y os estoy haciendo unos vídeos cortitos que tiene aquí YouTube de 60 segundos y las voy respondiendo también, ¿vale? Tengo aquí una lista, fíjate, de otro chat, ¿vale? Que no os preocupéis que nada cae en saco roto. Yo, si ahora cuando acabemos el, el live. Eh, seguro que quedarán preguntas sin responder. Yo las voy a imprimir y a lo largo de los días las voy a ir respondiendo en los vídeos cortitos en Instagram. No queda nada en, en saco roto o hago un vídeo solo para esa pregunta. ¿vale? Venga, Manuel Vallardo, en los seis meses de espera de la tarjeta roja, ¿puedo manejar con mi licencia internacional? Si está vigente tu licencia internacional, sí. A ver, eh, hay debate con eso, eh, Manuel. Desde luego, en los primeros 90 días, sí, porque estás como turista. Y luego creo que tienes que pedir una prórroga una historia, ¿vale? Míralo en tráfico, en la DGT. Que no quiero yo darte información, pero creo que en principio sí. Los tres primeros sí, porque estás como turista. Y creo que hay una manera que te puedes tener otros tres que también. Míralo en Telegram que te dan un enlace que ahí te lo explica la Dirección General de Tráfico de España, que es la que de verdad lo sabe, ¿vale? Pues wilson martínez empadronate dice que esta es de septiembre y que no se empadrona empadronate aunque no es un pecado no estar empadronado es mejor empadronarse pero al de cara a la, a la a los tres años de arraigo social el que no el que no se empadrona a lo mejor pasa un año puede demostrar que lleva los tres años vale el empadronamiento es una manera fácil de demostrarlo pero no es excluyente la ley no dice que solo lo puedas demostrar con el empadronamiento os lo digo para los que a lo mejor llegáis los tres años y no me empadroné hasta el primer año bueno, ahí hay un año que también puedes aprovechar. Demuestras con tu pasaporte que entraste, que te sacaste el abono de transporte, lo que sea. Que lleva, la cuestión es demostrar que lleva los tres años. Ah, un superchat, un superchat, Leo León. A ver si veo tu superchat, venga, a ver si me sale. Pero no sale nada, lo has mandado. A ver, Leo León, no veo tu superchat. No sé si es que lo has mandado en blanco, amigo. Bueno, sigo preguntando luz fernández me he perdido es que a veces cuando escribir me sube la pantalla y se me baja para abajo vuelve oye luz fernández y compañía cuando eso volverme a poner la pregunta entera vale a ver carlos albernas luis la visa que me aprobaron solo es por 30 días pudiera pedir una prórroga estando en españa sí sí puede sí sí sí pero pídelo ya desde el minuto cero desde el minuto cero Sí, yo siempre os voy a aconsejar que intentéis las cosas, Prilines, porque desde luego el que el no ya lo tenéis. Si no lo intentáis ya tenéis el no. Intentar las cosas. Ese, ese va a ser siempre mi respuesta, ¿vale? En una pregunta, por favor, respóndeme. Brian Pasache. Yo he pedido el asilo para mí, mi esposa y mis hijos desde noviembre, me han dicho que me saque la cita para abril. ¿Usted sabe si me la darán? Pues sí, lo que pasa a ver, en Madrid y en Barcelona se están dando muy rápido, en otras ciudades se están tardando un montón te puedo aconsejar que te vengas a madrid o a barcelona a sacarla más rápido ¿vale? Silvina acevedo luis la visa de voluntariado sirve solo para que se aplica para la que se aplica en el momento es decir cuando uno se termina el voluntariado puedo aplicar a otro necesito también tan.? pues sirve acevedo estando en españa en los, en los 60 días antes de que te caduque podrías sacar o bien otro voluntariado o bien un curso buscarte un curso y pedirte una visa de estudios y ir prorrogando el tiempo sí que puedes sí silvia acevedo Alberto closas me vine el fin de año cuando me vine el fin de año cuando puedo regresar a españa Pues no sé cuánto tiempo estuviste ahí hay unos plazos no que podéis estar 90 días cada 180 días depende de alberto del tiempo que hayas estado cuando te viniste como dices tú Euge, Luis, soy de Argentina. Si viajo con mi pareja, siete años de convivencia, ¿podemos registrar la pareja? De hecho, a pesar de que él no vaya a quedarse a residir aquí, ¿sí la podéis registrar? Os piden un año la mayoría de los sitios, de la mayoría de las comunidades de España. En algunos os piden dos, ¿vale? Luego que ella se vaya o que no se vaya. Saludos, Ariel, saludos. Mira, ¿preguntabais cómo abrir la cuenta en N26? Ahí tenéis a Carlos Ariel. Montenegro, que es el experto y es el que, eh, uno de los organizadores de la cita en Buenos Aires, capital federal. vale Ariel, si puedes ponles la dirección, que yo se la he dicho al comienzo del vídeo, pero no sé si la he dicho bien. He intentado decirla bien, ¿vale? Que la de Madrid me la sé bien, pero la vuestra me hago un lío. Reuniones de los Prilines el próximo sábado, al siguiente nivel. Carlos Mendoza, Luis, ya estando en España, habiendo entrado como turista y con cita para la carta blanca, si consigo un trabajo en una empresa grande, ¿podría tener alguna posibilidad? Sí. Hay manera de adelantar la cita. El vídeo que hicimos el viernes pasado con el doctor, él nos lo explicó. ¿Vale? Aunque ahí generalmente vas a necesitar un abogado para que te adelanten la cita para la roja con la que ya vas a poder trabajar en la cadena. ¿Vale, Carlos? Sería adelantar esa cita. Marcelo Chincango. Luis, buenas noches. Quiero averiguar cómo va el trámite de la nacionalidad. Solo tengo mi nie y estoy fuera del país. Pues mira, para. Eh es que no sé de qué país eres marcelo y tal Les os repito lo que os he dicho cualquier latinoamericano que esté en españa dos años legalmente puede pedir la nacionalidad vale así Brian pasache si estoy en madrid muchas gracias te veo siempre es que necesito trabajar gracias vale perfecto perfecto perfecto pero ponme preguntas si quieres, por fin. Edison Hire. Luis, ¿cómo podría realizar la búsqueda de trabajo ya que la respuesta de solicitud de estudio va a tardar? Se me complica ya que aún no cuento con el NIE. Edison Hire, métete en el grupo de priscilinas de Telegram. Aquí debajo del vídeo y de todos los vídeos de YouTube pongo el enlace y ahí tienen una sección solo para trabajos. La va actualizando David todos los días. Muchas gracias a David, a Zu, a Rafael Paredes a todos los administradores y a todos los que también respondéis otras preguntas de otros clientes en telegram publicamos ofertas de trabajo todos los días ¿vale? No eh, nos dice roxy candia que cuando me desempadronan que te afecta en algo no te no te afecta pero en realidad uno no se desempadrona cambia a lo mejor de ciudad y cambia el empadronamiento pero no te afecta si el empadronamiento es una cosa beneficiosa para vosotros si te desempadronas, ¿por qué no estás empadronada? No, vamos, no te van a poner ninguna multa ni cosas de esas. Ford FF Luis, tengo un hermano en Valencia, él está en proceso de asilo. Vi un apartamento alquilado hace un año. Sería posible que él me empadrone o me da carta de domicilio? Sí, sí, sí, sí, sí es posible. Luis, buena está. A ver, tengo un año en España. ¿Solicitar con, como turista puedo? Pues si estás un año legal, sí puedes pedir si viniste como turista y te quedaste no porque ya no está regular por así decirlo vale el nie cuando entréis como turista tenéis que pedirlo en los primeros 90 días luego ya hay que esperar a que pasen los tres años a ver eh, luisa fernanda dice que la voy a regañar dice que tiene un hijo de 23 años que vive aquí hace 18 se nacionaliza español Puedo viajar a españa y solicitar arraigo familiar para obtener residencia y poder trabajar, pues más que arraigo familiar sería eh, bueno, sí podría, sí, sí, Luisa, no te iba a decir reagrupación familiar, pero sí, sí, sí, sí puedes, sí, puedes pedir arraigo familiar, si pues sí puedes, no sé por qué te quieres que te voy a regañar, sí puedes. Venga, más. Eh, Alejandro Gómez, hola Luis, ¿sabes más o menos en qué pueblo sus alcaldes están dispuestos a dar? Hombre, ayuda no sé lo que entendéis por ayuda, porque si vais ahí que os mantengan, los alcaldes os van a decir que no. Si vais a decir que queréis trabajar, que queréis aportar, en estos momentos os estoy recomendando un pueblo que se llama Tubilla del Lago, con B y dos L's. Han hecho hasta una página web para que la visitéis, aunque es muy primitiva. Lo, lo he dicho al principio del vídeo: tuvilladelago.es sí puedes viajar, si estás en forma irregular, Gandhi Tv, puedes viajar en tren a Italia o Francia, sí, no hay fronteras, sí que puedes viajar, sí, incluso hay quien lo ha hecho en avión, ¿eh? que me han dicho que solo te miran el pasaporte y poco más, pero sí, mejor hacerlo en tren o no en autobús, sí puedes, pero en Europa no hay fronteras interiores. Eh, dice dame Amat hola luis se puede pedir asilo en el consulado de españa en un tercer país soy cubana solicitante de asilo en trinidad y tobago desde hace tres años no me dan respuesta a mi solicitud de asilo Sí, lo puedes pedir aunque la mayoría de la gente se viene para se viene aquí lo pide aquí vale hice una entrevista a una chica que había estado en esa isla en trinidad y tobago precisamente vale pero vino aquí, lo pidió aquí. Teóricamente lo podéis pedir en las embajadas y en los consulados, aunque eso os tienen que responder muy rápido. Es como lo de pedir en el aeropuerto. Es mejor consejo que vengáis aquí y lo pidéis estando aquí. Ahora, si no te queda otro remedio, os lo he dicho antes, mi respuesta va a ser siempre que lo intentéis, porque él no ya lo tienes. vale Si te es fácil y puedes venir a España, vente a España, pídelo aquí. Si no te queda otro, pruébalo. ¿Qué vas a perder? El no ya lo tienes. Miedo no tengáis, que no os van a hacer nada por pedirlo. Más venga, me voy me voy para abajo. Ahora sí que ya voy, ya dentro de poco tendremos que acabar el vídeo Prixliners. Entonces, si hay alguna pregunta importante que no he respondido del principio, volvérmela a poner aquí abajo, ¿vale? Venga, me he ido para abajo. Telegram Hubert Jaramillo es una aplicación como WhatsApp. Antes teníamos el grupo en WhatsApp y no cabe. En Telegram ya estáis 2000 Prixliners a fecha de este vídeo es como un whatsapp mucho más grande es una aplicación gratis debajo de todos los vídeos os dejo el enlace os bajáis la aplicación que es gratis es una especie de whatsapp mucho más grande y ahí estáis en contacto con otros prisoners. os van a ayudar a encontrar trabajo a resolver dudas muchas gracias a todos los administradores todos los que estáis ahí haciendo ese trabajo porque eso es un trabajo y lo están haciendo todo voluntariamente vale entonces te la pones y, y te ayudamos mucho aparte de los vídeos es, es, fue idea de vosotras de vosotros hacer los grupos, ¿vale? Venga, otra consulta. Dice Silvina Acevedo, ¿conviene ir con el nie sacado en Argentina? Hombre, sí, no viene mal, pero si te da mucha guerra en Argentina el consulado que no te quiere sacar, que te pone pegas, tampoco pasa nada, te lo sacas aquí en un momento. Insisto, en los primeros 90 días de turista, lo que nos decía la pregunta anterior, si se pasan los 90 días de turista ya no puedes sacar el nie, pero si no es fácil sacarlo. Entonces, no te preocupes si vienes sin nieve, ¿vale? Lo que digo para uno lo digo para todos, ¿eh? Hoy estoy hablando más bajito, que estoy más cansado, pero no pasa nada, ¿eh? Pero es que yo sé que alguno me decía, no, es que yo soy muy guau, guau, guau, pero bueno, hoy estoy más. Yo me muestro, tenemos que mostrarnos cada uno como es. A ver, dice aquí Germán Luján que tiene 45 días en España. Sí, sí, pídelo, pídelo porque las generalmente lo de turismo son 90 días. Llevas 45, pídelo, pídelo te van eh, Cuando pidáis el NIE, os preguntan el motivo. ¿Por qué quiere usted un NIE? Pues mire, me tengo que abrir una cuenta corriente, me tengo que comprar una moto, eh, el vendedor me pide el NIE, me quiero alquilar no sé qué, ¿vale? Entonces sí, pídelo, pídelo. Eh, no viene mal. Piénsate el motivo. Osvaldo Portela. Hola Luis, toca obligatoriamente pedir las citas para el asilo por internet en Barcelona y al ingresar no hay... ¿Qué me recomienda? Que sigas insistiendo a distintas horas. Vuelvo a los grupos de Telegram. Allí han puesto un calendario con las horas a las que publican las nuevas citas. Porque todos los días hay una actualización de la base de datos a ciertas horas y publican nuevas citas. Entonces te metes en Telegram, ves ese calendario, y si, por ejemplo, es a las 8 de la mañana, a las ocho y un minuto te metes y ahí habrán citas nuevas. ¿Vale? Por eso os insisto también tanto en lo de Telegram. Otro poner like poner like el que no haya puesto like que ponga ahora mismo like por fin like like like me habéis dicho vosotros no, no me acuerdo el nombre del presidente que me lo dijo dice luis diles que pongan like que así youtube se lo comunica más gente la labor que estáis haciendo vale venga ponerme un like todo el que no haya puesto like nos quedan pocos minutos venga cinco minutillos más PRIXLINERS a ver dice por ejemplo el el que insisto el que no haya respondido su pregunta que me pero que me vuelva a poner entera aquí abajo vale que no me diga Luis, no me ha respondido porque entonces me hago un lío. Venga, Luis Fernández, una asesora de inmigración me dijo que no sirve el tiempo que uno está con voluntariado de estudio o asilo para pedir la nacionalidad. Buena pregunta. A ver, el tiempo que estáis como voluntariado de estudio sí sirve para pedir el arraigo social, que a los tres años os permite vivir y trabajar. Efectivamente, para la nacionalidad no sirve, entre comillas. Explico. Hay jurisprudencia que dice que sí sirve a la mitad para pedir la ciudadanía o la nacionalidad y hay jurisprudencia que dice que no hay como discusión legal, vale, entonces que lo sepáis, pero bueno tampoco pasa nada porque para lo que sí sirve es para pedir el arraigo social con el que podéis trabajar y eh, vivir legalmente a los tres años y luego dos años más pediríais la nacionalidad o la ciudadanía tampoco es tan urgente, vale, pero no te informo del todo mal, eh, la asistenta, pero a veces jo, yo lo que no sé lo digo también o o lo que tengo dudas, tampoco hay que ser tan tajantes. Entonces, vosotros que sois listos, no os quedéis con lo primero que os digan, que muchas veces os informan de buena fe, pero a veces os informan mal, otras os informan bien. Entonces, contrastar, pedir otras opiniones, ¿vale? Y no todo lo que yo os diga, buscar de muchos sitios, porque son decisiones importantes. Y la decisión siempre la tomáis vosotros, ¿vale, Preslinas? Venga, a ver, eh, Homez John. Hola, Luis, tengo citada asilo para Julio. Si debo salir del país, ¿puedo volver a entrar? Uf, qué pregunta más difícil es, hacéis, ¿eh, Prislinas? Bueno, técnicamente sí, jomillón. A ver, en el momento que se están tramitando la tarjeta, el asilo, no, no podéis salir. Y si salís, no pasa nada, pero os, os cancelan la solicitud. Eh, dices, se ha ido, pues ya no la debe querer. Ah, tú me dices, es que son de libro vuestras preguntas. Tú me dices, tengo la cita. O sea, todavía no. Si es muy urgente, sal. Si no es muy necesario, yo me quedaría. La decisión la tomas tú, pero la pregunta es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Le ando la cita, pero todavía no lo ha pedido. Entonces, jurídicamente, muy buena pregunta, amigo. Me, me hacéis pensar, la verdad. Muy buena va pregunta. Ah, vale, Alejandro Gómez. Venga, a ver, dime, Marcelo. Eh, disculpa que te pregunte de nuevo. Yo comencé con el proceso de nacionalidad. Quiero ver cómo va ese proceso. Solo tengo NIE. Es que no sé, hay unas bases de datos donde lo pueden mirar, Marcelo. No lo sé ahora mismo, no lo sé dónde se mira. Mira, Marcelo, el viernes estamos con el doctor, como decir vosotros, el abogado, el letrado que decimos aquí. Se lo preguntamos que él es experto en, en trámites de estos de nacionalidad. Vale, estate pendiente el martes, ¿vale? Será un poquito antes que esta hora. Sí, mira, Silvina Acevedo, ¿con el arraigo social se puede viajar dentro de Europa y fuera? Sí, con el arraigo social podéis viajar dentro de Europa y fuera. Perfectamente. Muchas gracias, Luz Fernández. Samuela, a ver, Iñigualai, Samuela Alonso, tatata. Ta, ta, ta. Para ser profesor de secundaria o universidad hay que hacer una posición a la que se te pueda presentar. Todos los licenciados mmm, depende de la universidad. A ver, si la universidad es pública, sí que hay que hacer una oposición. Aunque luego también ahí contratan a, a gente que no ha hecho la oposición. Y si es privada, no hay que hacer una oposición. Hay que hacer que te contrate. Como un trabajo más. Eh, buena pregunta. Dice por aquí Pedro Torralba: ¿Se puede hacer depósitos desde PayPal en N26? Pues buena pregunta. Yo creo que sí. No lo sé, pero es buena idea. Si tengo una, sí, yo creo que sí, sí, sí, sí, claro. Y si otra, si tengo una cuenta de un banco español en México, BBVA, por ejemplo, ¿puedo hacer uso y depositar desde España en esa cuenta? Sí, yo creo que sí, Pedro Torralba, sí a las dos preguntas, porque PayPal te permite enviar el dinero a una cuenta bancaria y N26 es una cuenta bancaria y, y también desde otros bancos, estén en México estén donde estén, sí, yo mi, mi respuesta es que sí, compruébalo, pero sí. Insisto, yo siempre os doy mi opinión, eh, preclines, pero yo creo que sí, es por lógica. Ahí tenéis a Ariel, por cierto. Buenas noches, Ariel, que te he puesto moderador, eh, no te quejarás, amigo mío. Ariel estuvo el otro día en un vivo aquí, si le queréis conocer, una gran persona, como todos vosotros, preclines. De verdad que os quiero mucho, amigos. Que venga, alguna preguntilla más y ya acabamos, vale. Me voy a ir, es que tengo que hacer la consultoría de Instagram, que hoy va a ser rápida, eh. Y ahora leo tu mensaje, Claudia. Daniel de Andrea, tengo 20 años de aportes en Argentina, ¿me sirven para seguir aportando en España? Pues Daniel de Andrea, yo no lo sé exactamente, por lógica creo que sí, pero quien lo sabe muy bien es Ariel, que le tienes ahora mismo en el chat, porque él es de Argentina también y lo está haciendo. Algo parecido, si no me equivoco, hablar hablar entre vosotros comunicaros prilines, al siguiente nivel tomaros un café daniel vete a la reunión que tienen en buenos aires el próximo sábado háblalo háblalo mete en telegram hablaros por privado vale si yo lo que quiero es que os conozcáis entre todos vosotros vale sin distinciones de países ni de nada somos todos nos apoyamos todos vale incluidos los chinos también con mi cariño hacia ellos bueno, prilines, a ver, pues ponme la pregunta, me dice Jesse Uriarte que lea tu pregunta, pero si no me la pones, ¿qué busco entre miles de preguntas? Cuando repitáis una pregunta, ponedmela otra vez, copiarla y pegarla, no me importa, porque es que si la tengo que buscar, me descentro, amigos míos. La lista para instalar, venga, vale, pues me voy a, mira, prilines, ya, como ya llevamos 55 minutos, voy a finalizar el vídeo. Eh, bueno, el próximo miércoles, sí. Si es... Yo todos los miércoles os hago esta consultoría solo para el chat, ¿vale? Mañana no sé si habrá vídeo en youtube si surge lo habrá cuando sí lo va a haber seguro es el viernes que estamos con el doctor vale con el abogado como decimos aquí total que ahora ya lo finalizamos yo luego me imprimo este chat ninguna pregunta va a caer en saco o roto igual hago un vídeo con esa pregunta o igual la voy respondiendo en los vídeos estos rápidos que os hago aquí en youtube total que ahora ya acabamos aquí me viene instagram a hacer la consultoría en instagram el que, el que surja que yo no sé quién porque eso es el primero que diga consultoría cuando esté en instagram pues aparece y le hago una consultoría en vivo vale que os agradezco mucho que hayáis estado en directo vale yo desde un pueblo de madrid un like todavía insisto mucho el que no el que no lo haya puesto si lo veis luego también por fin un like y suscribiros el que no esté todavía suscrito y a los grupos de telegram el que quiera más información vale prines que muchas gracias y que me lo voy a leer todo y en los comentarios podéis seguir preguntando y seguir ayudándose entre vosotros, vale. Muchísimas gracias, Prelines. Chao, chao. En directo, Luis, desde un pueblo de Madrid. Venga, chao, chao. Hasta ahora.